El pensamiento novato y el pensamiento experto un concepto básico es cuando el viento es, está detrás del avión y empuja el avión esto se puede utilizar en los este, despegues donde el viento empuja el avión hacia adelante y uno lo aprovecha para este, recoger velocidad y este dato lo puede tener un experto como un novato un otro dato es cuando el avión está contra el viento, es decir, el viento está empujando hacia el avión y actúa como un freno a la velocidad y el poder del, del avión y esto se puede usar para los procesos de aterrizaje donde frena el avión y achica el espacio necesario para aterrizar. Ahora un experto puede tener esto, igual que un novato, pero el novato tiende a olvidarse de ciertos datos. Un novato tiende a no tener el repertorio completo de destrezas y conocimientos y cuando lo necesite para ejecutar, pues puede ser que no recurra a esos conocimientos y destrezas. Como en este caso donde Giancarlo esté ejecutando acrobacias y el, este, el, el, el motor se le apaga y se olvida de que tiene el viento detrás de su avión que empuja su avión y por tal razón pues necesitaba más pistas, no lo tenía y pues su avión choca contra un poste. Así que el novato no tenía el, el repertorio necesario para salvarse en esta situación.